Ahora quiero que todos vayamos a mi Instagram. Me encuentran como Oxlacastro, en donde me pueden acompañar en mis aventuras, en mis investigaciones, los viajes. En mis exploraciones urbanas y también dentro de la selva y desiertos En búsqueda de pinturas rupestres y petrograbados Pero sobre todo en las historias de Instagram Ya que en la madrugada de repente me suceden cosas sobrenaturales Y ahí les estoy contando lo que estoy viviendo Así que toda la legión los 2 millones Vamos a mi Instagram, vamos to todos en masa vamos Y vamos a hacer grande ese Instagram para que me acompañen en cada aventura que tenga Y pueda mostrarle las fotografías que tomo en esos viajes Así que recuerden que juntos somos la Legión Oxlack, nos vemos en Instagram y también en los siguientes videos.